Ya está, cuando quieras, Emma. Vale, pues empezamos. Uh -huh. Vale, supongo que el resto se irán uniendo. Bien, pues eh, damos comienzo a la cuarta sesión. Hay, en, esta, en el día de hoy vamos a hablar de, más allá del riesgo, las aportaciones de la bicicleta a la salud. Es como ya he dicho, el cuarto taller que hacemos en este marco de las cuentas para, de la bicicleta y en esta revisión que hacemos de lo que cuenta la bicicleta para el objetivo de los ODS. Vamos a hablar de riesgo, pero vamos a hablar de salud, eh, que es un concepto que dentro de Conbici, y que bueno, supongo que ya veremos también en el taller, estamos evolucionando y es pasar de hablar de educación vial, como se venía haciendo hasta ahora, a tener un entendimiento más general y más holístico de, de lo que son todos los aspectos de la salud que, que incluye, pues, también incluye el ruido, incluye el bienestar, eh, la contaminación del aire y muchas más cosas que más allá de los siniestros que se venían hablando. En este taller vamos a tener pues, invitados externos eh, muy interesantes, como hemos tenido en los otros talleres. Eh, vamos a tener que perdonar a la DGT, que no le ha sido al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que no le ha sido posible asistir, pero aún así vamos a cubrir este tema eh, con los compañeros de GA21. Vamos a empezar pues como, como las otras veces. Va a haber una pequeña presentación de los compañeros de GA21. Eh, de Alfonso Sanz y Miguel Mateos. Luego vamos a contar con la participación del Ministerio de Sanidad de Ana Gil Luciano la jefa de área eh, de la promoción de salud y equidad. Y finalmente, eh, aunque se unirá a nosotros un pelín más tarde, José Fariña, de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, que también es coautor del libro Ciudad, Urbanismo y Salud. Y con todo esto, pues, eh, podemos empezar la sesión. Adelante, Miguel Mateos, creo que... Bueno... A agradeceros de nuevo la organización del taller y, y dar este espacio en este caso yo le voy a ceder hoy directamente la palabra, aunque otras veces he empezado yo hoy empezará directamente Alfonso cambiamos un poco las tornas y, y él llevará el, el grueso de la presentación y yo haré alguna pequeña aportación, así que Alfonso cuando quieras, compartes tú directamente la pantalla yo creo ¿no? ¿O quieres que la haga yo? No, no, yo hago yo que llevo así mejor claro. el ritmo Claro, sí. Y lo único, a lo mejor, como hay algunas personas nuevas que nos han incorporado a los otros talleres, pues explicar un poquito el contexto de por qué se hacen. No, de, no sé si todo el mundo lo sabe, pero lo resumo muy brevemente. Eh, esto es dentro de un proyecto que financia el Ministerio de Asuntos Sociales. La, la dirección, la secretaría está sobre agenda 2030, creo que es, si no me equivoco, y, y estamos haciéndolo eh, en conjunto con, con Bici y nuestra consultora, pues unas cuentas de la bicicleta, unas cuentas que como ahora veremos son un poquito distintas a las que suelen hacerse en otros contextos, las cuentas de, de la bicicleta de Copenhague de tipo urbano o, otras mm, formas de entender cuál es el papel de la bicicleta en la movilidad en, y en otros ámbitos de, de la vida. ¿no? Y, y estos talleres lo que vienen es a, a servir, eh, sobre todo nos sirven a nosotros los que estamos redactando esas cuentas, porque nos permiten contrastar las metodologías, contrastar los primeros datos mm, que, que nos apoyéis con nuevas eh, referencias bibliográficas, con nuevas... Eh, matizaciones de las metodologías y nos sirve para eh, cuando se acaben eh, redactar ya definitivamente ese documento de cuentas que tiene como objetivo pues mostrar eh, los aspectos que aporta la bicicleta tanto en la movilidad como en este caso de la sesión de hoy a la salud y en otras eh, sesiones anteriores pues al tema de la energía, al medio ambiente, etcétera. ¿no? Y sin más pues Paso a, a compartir pantalla y a ver si no sé si se está viendo. Sí. Sí, voy a quitar esta. Para... Bueno. No sé dónde lo puedo largar para que no moleste. Ahí, vale Bueno, pues las eh, cuentas, como hemos acordado con, con Bici tienen un enfoque semejante al que hemos aplicado en otras cuentas, por ejemplo, las de transporte eh, para toda España, en donde eh, se trata de alguna forma de entender la movilidad ciclista dentro de un ciclo global, que no es simplemente cuando nos desplazamos, sino también entender que la bicicleta debe ser fabricada, que hay que construir la infraestructura, que se generan unos residuos, que hay que tener un sistema de gestión y mantenimiento, etc. Entonces, esa es un poco una de las novedades que, suele, que solemos destacar porque cambia algunos de los entendimientos de cómo está impactando un medio de transporte. ¿no? Por ejemplo, pues en relación a la bicicleta eléctrica, pues claro, es distinto la fabricación del vehículo en el caso, que en el caso de la convencional. Y luego lo que es muy importante del enfoque que aplicamos es que, que en, trabajamos en tres esferas llamamos de valor, la ambiental, la social, la económica monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada una de estas esferas de valor tiene sus unidades eh, de cuenta espe específicas. En la ambiental, pues ya vimos que se trata de contar en términos de consumo energético, en términos de emisiones de, de gases de efecto invernadero o otros contaminantes, pero no eh, convertir eso en... A lo que sería la esfera de valor monetario, es decir, no monetizar o monetarizar esos valores ambientales. Y hoy nos pasa lo mismo con, con la, la esfera de valor que vamos a tocar, que es lo social. ¿no? Entendemos que, que la salud está dentro de esa esfera de valor y eh, lo que intentamos es eh, representar cifras que sirvan para entender el papel de la bicicleta sin recurrir necesariamente a convertir determinados valores en valores monetarios. Y eso va a ser muy importante para que entendáis una de las diferencias de nuestro planteamiento con algunos otros estudios o e investigaciones. El objetivo en este caso de esta, de esta parte de las cuentas de la bicicleta es entender cuáles son los factores de la salud relacionados de una manera amplia con la movilidad y de una manera más restringida, pues con la movilidad. En ese sentido, hay que recordar que, que hay unos efectos directos y otros indirectos de, de los desplazamientos en motorizados, por ejemplo, ¿no? y podría ser también de, de los no motorizados. En este caso de los motorizados, pues claramente está el deterioro de la salud causada por la mala calidad del aire, la exposición al ruido, el sedentarismo, el sobrepeso. La siniestralidad vial y, y lo que hemos llamado la desconexión social, que es un, una componente de, de, la, de la mala salud o la enfermedad que está siendo puesta más cada vez sobre la mesa de esos problemas de, de salud derivados del de, de, de aislamiento social y de la falta de, de un tejido de, de apoyo, ¿no? Y luego están los efectos directos e indirectos del resto de las fases del ciclo de ambulancia estamos hablando de, de, también de mala calidad del aire, ruido, siniestralidad laboral, es decir, eh, eh, los accidentes se puedan producir a la hora de construir la infraestructura o de fabricar las bicicletas, los residuos y, por ejemplo, pues también la siniestralidad en itiner, es decir, la siniestralidad derivada de los desplazamientos al puesto de trabajo. Bueno, pues, es un poco este panorama que como es tan amplio, eh, pues eh, habrá que acotar, desde luego la, la presentación que hagan tanto Ana Gil como José Fariñas, pues nos va a quitar mucho de, del peso de tener que contar todo, pero eh, evidentemente pues, la idea nuestra es hacer una presentación general. Y, y en este caso, pues, eh, como digo, la, el objetivo es efecto bicicleta, es la importancia de la bici frente a los retos de, de la salud en este caso, y qué consecuencias tiene y sobre todo qué impactos puede evitar el uso de la bicicleta. Y, y para ello, de nuevo, ya nos ha pasado en otras, en otras sesiones, las claves de que ese efecto sea poderoso es, la, la cantidad de uso que se haga de, de este medio de transporte, en qué condiciones se emplean y qué fenómenos generan en el modelo de movilidad, es decir, si estamos retrayendo desplazamientos eh, de los medios motorizados o estamos eh, realmente resituando dentro de los modos activos a, a la bicicleta y, y eso es por lo que decimos que esa es una de las claves de la importancia de, de, de ese efecto. ¿no? Ya puestos a analizar eh, lo que estamos, de lo que estamos hablando, eh, lo primero que constatamos y que ponemos sobre la mesa es las dificultades para evaluar correctamente los efectos sobre la salud de esta, de esta actividad. ¿no? Por un lado, nos encontramos con, con claros beneficios, que eso ya están muy referenciados en la literatura, de actividad física el tono vital y el contacto con el entorno generan beneficios para la salud individual. ¿no? Pero también están eh, referenciados posibles perjuicios. ¿no? Por ejemplo, pues, eh, la calidad del aire, el ruido, dos elementos en los que el ciclista o la, la persona que monta en bicicleta pues, tiene una exposición evidente y muy directa el estrés, que es una de las componentes de, de, de la percepción de la bicicleta fundamental y la siniestralidad. ¿no? Todo ese conjunto suelen ser eh, elementos además que la gente pone como excusa para no pedalear. ¿no? Para contar con lo, los beneficios sobre la salud individual, del uso de la bici, pues hay una serie de estudios sobre las personas que utilizan la bicicleta y digamos de alguna forma el, las mejoras de su estado físico y anímico en, en relación a, a otras personas que no utilizan la bicicleta. ¿no? Y luego en relación a los perjuicios, pues hay estudios que valoran la exposición de personas que utilizan la bicicleta, la contaminación y el ruido. Yo recuerdo que este es un debate que tiene a lo mejor 20 años y salió un primer trabajo muy espectacular hace eso, dos décadas en donde demostraban que una persona que, que va en bicicleta en una calle está eh, realmente eh, recibiendo, inhalando contamin menos contaminantes incluso que un que un automovilista sentado en su vehículo, pero que en el que hay una recirculación de, del aire contaminado que el mismo automovilista eh, expulsa. ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, pues era un estudio pues que habrá que revisar si, si está ahora al día o realmente hay que utilizarlo. Y finalmente, dentro de esas dificultades para evaluar correctamente los efectos sobre la salud, pues hay estudios que valoran el riesgo de circular en bicicleta y, eh, y eso, como veremos, tampoco es una, un estudio fácil. ¿no? Vamos a, a pasar. Como está Ana Gil del Ministerio, mmm, no sé si estaba en el momento en que se produjo esta campaña del Ministerio, en 2007, que a mí me llamó la atención porque no entendía cuál era el mensaje y con esa interrogante, un hábito saludable, ¿no? y, y luego pues era una campaña que tenía mucho que ver con, con el modo de vida. Entonces, bueno, pues yo creo que la, coherentemente era la respuesta es un hábito saludable, pues sí, ¿no? Bien, pues dentro de, de estos primeros análisis que, que estamos haciendo, hemos acudido a, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que tiene una herramienta para valorar, eh, ellos dicen herramienta de valoración económica de la salud resultante de, de caminar y pedalar. Esta herramienta se inicia en sus primeros pasos en 2007 y van generando distintas versiones, ahora estamos en la última versión, es la 5, y, y ahora veremos para qué sirven y cómo, se, cómo hemos utilizado esa herramienta. Estos son los últimos informes de, este, de esta herramienta, de, de, del uso de esta herramienta. Y, y el punto de partida es eh, la, la idea de que caminar y pedalear pueden ser herramientas para reducir la inactividad física que es, y eso es importante, responsable de aproximadamente un millón de muertes por año en la, en la región europea de la OMS, que es, creo que son 53 o 54 países. ¿no? Estamos hablando de, de una pandemia de alguna forma. ¿no? Yo creo que la, la propia OMS lo ha calificado, la, el sobrepeso, la, el sedentarismo y, y la inactividad física en general. Eh, bueno, pues esta es una... Sí. No, solo por, por completar un poco lo, lo que cuentas, decir que, que aunque se centra sobre todo en la actividad física, la herramienta también permite hacer una aproximación a, a estas cuestiones, a la de la, la mortalidad o la, las muertes evitadas, también en relación con la contaminación del aire, utilizan las partículas como referencia, incluso hace ya algunas asignaciones también que tienen que ver con, con, con la siniestralidad. Pero bueno, el grueso es en, la, que es en lo que nos vamos a centrar nosotros, en la actividad física. Es lo que más ha desarrollado. Vale, pues bueno, esta herramienta la podéis ver en esa página web. Eh, se utiliza de una forma relativamente sencilla. Aunque las tripas, el cocinado de los cálculos que hace la herramienta para llegar a, a unos resultados, pues son más complejos. Y, y desde nuestro punto de vista también son relativamente discutibles. ¿no? Eh, la herramienta esta, que se llama HIT, se puede emplear para diferentes hipótesis. Por ejemplo, en el caso de, de la bicicleta, el valor económico de las siguientes opciones en relación a la bicicleta. Pues duplicar el uso de la bicicleta en mi ciudad, incrementar el porcentaje de desplazamientos en bicicleta en mi país en un, un X por ciento. Crear una nueva infraestructura ciclista que eh, Lo hace en dos pasos, que ahora veremos, y el segundo es valorar económicamente qué quiere decir esa, esa transformación. La herramienta da eso, como digo, en dos pasos. Primero, una estimación de las muertes evitadas por un mayor uso de la bicicleta o de la marcha a pie, según plantees eh, en las distintas casillas, y un valor económico de esa reducción. Claro, tiene desde nuestro punto de vista bastantes limitaciones, ¿no? por ejemplo, no hace estimaciones para poblaciones reducidas, no incluye a los menores de 20 años ni a los mayores de 64, entonces bueno, pues es una estimación de muertes evitadas eh, relativamente parcial ¿no? o parcial, pero lo que nos parece más peliagudo es el siguiente paso, que es una vez se dice, hemos, est eh, hemos estimado que hay tantas menos muertes si se utiliza la bicicleta de tal manera, o, o la mucha pie, pues se pasa a dinero. Se monetiza de la vida, las vidas perdidas o las vidas eh, que estén eh, hipotéticamente perdido o ganado en función de del uso de la bicicleta ¿Y, y qué ocurre con esa monetización, pues por ejemplo se valora distinto la, como el valor de una vida perdida en España respecto a una vida perdida en Suecia, ¿no? entonces nosotros siempre estas monetizaciones, estas traducciones a dinero de algunos valores sociales o los ambientales también las ponemos en función y dentro de nuestra metodología pues, deja, decimos si alguien quiere hacerlo, que lo haga, pero nosotros no hacemos estos cálculos, no pasamos a dinero. Y, y os pongo un ejemplo de, de, también de, del riesgo de utilizar esta herramienta ¿no? eh, para algunas cosas. Eh, hay un proyecto europeo, que es el proyecto SPICE, que se realizó precisamente para utilizar eh, esta herramienta y sacar algunas consecuencias. ¿no? Y hay un, un ejemplo de, del uso de esta herramienta en, en Toledo. Y aplican la herramienta y dicen, beneficios para la salud de un nuevo carril bici de la ciudad de, Torre, de Toledo hasta el barrio de Santa María de la eh, ¿Vamos? Vemos que vamos a construir un, un carril bici entre ese barrio y el centro de la ciudad y consideramos los resultados en nivel de utilización de la bicicleta y comparamos los beneficios con el coste de la infraestructura que está estimada en 400.000. Pues con un cambio, una de las hipótesis es que cambia un 5% el uso del transporte público o privado a favor de la bicicleta y el resultado es que se salvaría algo menos de una vida por año, con un valor anual de 222.000 euros. Bueno, pues nosotros, desde el punto de vista práctico, me parece que es un mensaje difícilmente vendible, pero es que además nos parece un poco eh, aberrante desde el punto de vista teórico convertir en dinero una vida humana. ¿no? Y, y lo dejamos ahí pues como parte del debate que, que podía ser interesante en este taller eh, la Federación Europea de Ciclistas eh, apoyó esta herramienta eh, hace seis años o sí, cinco o seis años y, y, y hacía unas recomendaciones para cómo debería utilizarse ¿no? y bueno pues uno de, de los estudios que hizo la Federación Europea de Ciclistas en, esta, en este análisis es precisamente la aplicación en el caso de Barcelona ¿no? de, de esta herramienta, que se tradujo en varias publicaciones, una de estas del Journal of Transport and Health, en el que, como veis el título, pues... Eh, eh, la salud y, y los beneficios económicos de la actividad. De, de la movilidad activa, de las políticas de movilidad activa en Barcelona. Pues, eh, esta investigación eh, llevada al artículo es evaluar los resultados de las políticas de movilidad aplicadas en la ciudad de Barcelona entre el año 2009 y el año 2013. Y el resultado era pues, que se habían prevenido 8,2 muertes al año por el incremento de ese uso de la bicicleta, que se habían producido de una forma bastante intensa en esos años, y también pues lo traducían a, a euros. ¿no? Entonces, bueno, pues ese era otro ejemplo, el, el de Toledo me parecía más difícilmente eh, defendible en un debate público, pero este otro, pues quizá haya gente que le pueda interesar aplicar esta... esta... Nosotros la hemos aplicado a los datos que hemos manejado en los anteriores talleres y que empezábamos, como recordarán los primeros que estuvisteis, por explicar las hipótesis de estimación del reparto modal, es decir, de la distribución de viajes en España de la movilidad cotidiana. Y, y hablábamos de una estimación de unos 2,4 millones de desplazamientos en bici diarios, el 1,8% del de. Bien, si a eso eh, utilizamos también una cifra que estimamos de cada uno de esos desplazamientos de, de 4,5 kilómetros, pues tenemos esos kilómetros recorridos en bicicleta diarios y podemos utilizar la herramienta HIT para calcular. Algunas cosas. Eh, ¿Qué hacemos? Pues partimos, como digo, de su 1,8% y nos imaginamos en un escenario a unos años que ese reparto modal, tras políticas activas de, de defensa de, de la bicicleta y de restricción del uso del automóvil privado, pues nos hemos plantado en que España tiene un 5,0%, un 5%. De, de su reparto mural, es decir, la distribución de viajes eh, en bicicleta y, y que no se haya perdido el peatón, por cierto, porque si no, pues estaríamos haciendo, eh, pues, como se dice habitualmente, un pan con unas hostias. ¿no? Pero bueno, pues aplicando esa misma distancia de viaje tendríamos una, unos datos de, de partida, bueno, aquí están los kilómetros recorridos en bici diario, porque no los no, no hemos cambiado la cifra de actual, pero, no. pero, sí, sí. pero, pero bueno, eh, os imagináis que si hemos pasado, hay que multiplicar por dos y medio. ¿no? Pues estaríamos hablando pues, de unos 25 millones de, de kilómetros recorridos en bici diariamente en España cada día. ¿no? Lo metemos en la máquina, en la herramienta esta de internet que, os, que venimos hablando nos encontramos unos resultados. Y el primer, por ejemplo, la primera valoración que hacemos es qué significa en muertes prematuras evitadas, según esta herramienta, el hecho de que haya un 1,8% de desplazamientos diarios en bicicleta con esas características. Y, y el resultado es que hay pues, 377 muertes prematuras evitadas al año, que no es no es poca cosa. Y si realmente conseguimos que en unos años haya un 5% de movilidad ciclista dentro del reparto modal cotidiano, eh, pues nos habremos encontrado con más de mil muertes prematuras evitadas. Es decir, 666 adicionales a las que ya estaban eh, en nuestro bote por tener ese, ese uso actual de la bicicleta. Bueno, pues mmm, yo creo que esto también da para un debate, si esto interesa que se utilice así, pero ahí está sobre la mesa. ¿no? Claro, si, si puedo yo decir una cosa, Alfonso, si me das un minuto. para no perder Claro, claro, el... además sí, ha sido tú el que has metido los datos en la, en la herramienta. No, pero al hilo de, de lo que estabas comentando, claro, de, de la cautela o de las limitaciones, o bueno, para tener en cuenta un poco lo que, lo que estamos haciendo con esta herramienta, la herramienta lo que hace es que transforma, o sea, lo que estableces como una relación entre la, la, la vida la, o, o el riesgo de, de sufrir una enfermedad o la muerte en relación con la actividad física, entonces lo que hace es traducir estos cambios que estamos hablando de, de pautas de movilidad ciclista en, en una mejora de la salud. Pero claro, aquí lo que se pierde, que es lo que pasa cuando se utilizan ejemplos como los que ponía Alfonso, o con estos mismos datos, que lo que no se tiene en cuenta del todo es cómo, cómo esto está afectando a, también al, al modelo, porque no solamente es que se recorran más kilómetros en bicicleta, no es de esperar que unas políticas activas de fomento de la bicicleta que cambian un reparto modal hasta el 5%, pues se traducen en un cambio de, de los entornos urbanos, que, que condicionan la forma en que nos desplazamos, que reducen las emisiones de los otros modos, entonces es es, un, es una herramienta que da unos datos que, que tienen esta utilidad pero que no hay que perder de vista, que son que dan una visión yo creo que parcial ¿no? de, de, de todo lo, lo complejo que puede haber detrás de, de las cuestiones de salud. De ahí la, la prudencia ¿no? al utilizarlos. Sí, muy bien. Bueno, pues claro, estábamos hablando hasta el momento pues, de cómo mejora la bicicleta con la actividad física, el tono vital, y, y al final lo que hay que hacer es un balance de, de la salud ciclista, o bueno, es una de las cosas que se pueden hacer, ¿no? y de hecho ahora veremos un sitio, un, una publicación que lo hizo y, y tiene unos resultados. Porque cuando incrementamos el uso de la bicicleta, habrá menos enfermedades y menos graves derivadas del sedentarismo, y menos enfermedades derivadas de la calidad del aire, el estrés y la siniestralidad vial. Y eso es paradójico porque eh, podría ser entendido que, que si estamos más expuestos a, a los accidentes puede haber más eh, problemas de, de siniestralidad ciclista. ¿no? Eh, hay la teoría, ya la, la, la conocéis la, la mayor parte, pues del el que se llama en, en inglés safety by numbers, es decir, la seguridad generada por un mayor uso de la bicicleta. Cuanto hay más masa crítica de ciclistas en la calle, disminuyen las cifras. Y eso, pues, es otra variable a entender en ese balance. ¿no? O sea, que no es que eh, haya que contarlo, es, es un sistema dinámico. Hay una dinámica de, de transformación de conductas de los conductores que ponen en riesgo. A, a los ciclistas y, un, y una serie de transformaciones de, de la perspectiva de los distintos agentes que intervienen en la vía. ¿no? Entonces, bueno, pues ese, ese balance eh, lo, se hizo, por ejemplo, en esta publicación inglesa eh, de Cycling England, que se llamaba Cycling and Health, y, y hacían ese análisis, el riesgo de, de pedalear comparado con la pérdida de actividad física. Y bueno, eh, efectivamente a lo mejor en un determinado momento eh, hay un riesgo superior de pedalear si salimos más personas a la calle, pero se compensa con la, la ganancia en relación a las otras enfermedades eh, que venimos comentando. ¿no? Entonces... Este informe apunta que hay una evidencia robusta de que el ciclismo tiene ese potencial de contribuir significativamente a la mejora de la salud pública. Mientras que algunas investigaciones muestran ese efecto positivo, pues por ejemplo en longevidad, en salud, en bienestar, eh, la mayoría, sin embargo, de las evidencias son de tipo indirecto, mostrando que, que la actividad física moderada, de cualquier tipo, ¿no? ya sea caminar, o pedalear, produce beneficios para la salud. Entonces, de nuevo, aquí hay un problema de, de cómo se hacen esos balances y, y si es necesario eh, hacer un, una investigación de algo que es mucho más claro si nos damos cuenta de que la salud, eh, vamos, todo el sistema médico a, apoya de alguna forma la actividad física. ¿no? Y ya para ir acabando, entramos en la otra pata de, de todos estos debates, que es el tema de la seguridad vial. Y para nosotros, eh, aquí de nuevo, algo muy importante sobre nuestro enfoque. Nosotros no entendemos que la seguridad vial es, eh, son los, eh, los accidentes o que nosotros nos gusta llamar siniestros. No es una cuestión únicamente de víctimas de siniestros. Es una cuestión que... Es mucho más amplia porque incluye un conjunto de percepciones que están en el corazón de, de la desafección hacia la bicicleta. ¿no? Eh, el miedo, la ansiedad, la preocupación, la falta de confianza, la falta de, de una sensación de, de seguridad en el uso de la bicicleta es algo que rodea a los siniestros viales y que genera un, un, un bucle negativo, un, un efecto negativo negativo, que se retroalimenta, para hacer que haya menos ciclistas, menos personas pedaleando y que eh, de alguna forma haya grupos eh, que son difíciles de, de, de entrar en la lógica de, de la bicicleta, en ese efecto bicicleta del que estamos hablando. Por tanto, una primera idea es, no solo estamos hablando de, de las víctimas que se cuentan bien, sino de otros muchos fenómenos que se cuentan mucho peor porque tienen unas características más eh, de comportamientos, de, de análisis cualitativo de, de tipo social. ¿no? Es el primer elemento en relación a la seguridad vial. Y el segundo es, eh, incluso cuando estamos hablando eh, de seguridad vial, eh, nosotros nos, nos gusta hablar de seguridad vial ampliada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los siniestros viales son una pequeña parte de lo que habría que medir. Eh, los siniestros viales, que tienen, están muy bien medidos en España, en relación a, a los, en general a los vehículos motorizados y cuanto más grave es el, el accidente o, la, las, o el siniestro, perdón. Eh, y las consecuencias pues están mejor medidas, los muertos están muy bien medidos, los he heridos graves bastante bien y luego eh, desgraciadamente conforme vamos a accidentes más leves pues ya que son precisamente los que afectan más a la bicicleta pues la contabilidad ya es un poquito peor. Pero en cualquier caso eh, no solo hay que hablar de siniestros viales sino de peligro. ¿Peligro qué es? es la capacidad de hacer daño. Entonces, muchas veces se confunde eh, la bicicleta es, y se dice, la bicicleta es un vehículo peligroso. No, la bicicleta no genera peligro, no tiene capacidad de hacer daño. No es un vehículo de dos toneladas que se mueve a unas velocidades muy grandes y, por tanto, la, su capacidad de hacer daño es pequeña. Lo que sí tiene es un determinado riesgo, es decir, una probabilidad. De, eh, de tener unas consecuencias en caso de, de siniestro. Y después, en esa visión ampliada de seguridad vial, lo otro fundamental es la percepción del riesgo y del peligro. Una cosa es, son las cifras frías y objetivas, o, o más o menos bien calculadas, y otro, cómo lo percibimos. Y ahí está una de las claves de la bicicleta. Si, es, si la bicicleta es percibida como un vehículo... Eh, que tiene riesgo pues desde luego mmm, indudablemente mmm, es una de las cosas contra las que hay que luchar porque a lo mejor no es, está sobredimensionado ese riesgo, esa percepción del riesgo y hay que llevarlo a la realidad pero claro estos conceptos de peligro y riesgo y percepción del riesgo y del peligro tienen un inconveniente es que no se miden como se mide los siniestros viales que es viendo a los datos de las fuerzas policiales y a los atestados que hacen. ¿Y cómo se miden Pues a través de la movilidad. El peligro, como decía, es la capacidad de hacer daño, y eso depende de la velocidad y la masa de los vehículos y personas que se desplazan. Por tanto, cuando hablamos del de, del tráfico, tenemos que hablar de la, del número de, de toneladas que se están moviendo. Y una forma de reducir el peligro en el tráfico es reducir el número de vehículos motorizados y sustituirlo por bicicletas que en este caso pues tienen mucha menos velocidad y mucha menos masa y por tanto se genera un entorno mucho menos peligroso. Lo mismo pasa con, con el riesgo. Eh, para entender el riesgo hay que acudir al concepto de movilidad. El riesgo es esa probabilidad de tener un, un siniestro, pero hay que hacerlo en, en términos de distancias o de tiempos de recorrido para que medio de desplazamiento. Y finalmente, eh, para entender la percepción del riesgo y peligro, hay que acudir a la cultura y psicología del uso de las vías. En definitiva, en siniestros viales hay que entender cuál es el modelo de desplazamientos. Porque si no, ahora veremos algún ejemplo que, que, llevando al absurdo, pues podría entenderse con ello mejor. ¿no? Bueno, eh, como no está, desafortunadamente, ha, ha, ha, no ha podido venir nadie del Observatorio de Seguridad Vial de la DGT, pues hemos utilizado sus fuentes aquí para para poner algunos datos. ¿no? En primer lugar, pues sacamos esta, esta figura de, de, las, de esa publicación de las principales cifras de la siniestralidad vial en España. Usamos, como sabéis, la referencia de 2019 porque la, el 2020 es la pandemia y es un, un elemento demasiado singular. El 21 ya no hay muchas veces datos que nos permitan hacer el juego de, de movilidad que tenemos que hacer y simplemente pues las tendencias yo creo que son igualmente válidas. La tendencia es, es se ha movido un poco el, el este, pero bueno, un 4% de los eh, fallecidos y heridos hospitalizados en España en 2010 eran ciclistas. En 2019, el último año, ese porcentaje había subido al 7. Y claro, la primera idea es vamos muy mal. Pero entendiendo la seguridad vial como estamos explicando, pues a lo mejor no vamos tan mal. Porque a lo mejor hemos más que duplicado el uso de la bicicleta y por tanto el riesgo, el riesgo ha disminuido. No sé si... Con esto explico el asunto, pero vamos a alguna otra forma. Bueno, también importante la bicicleta es en el tema de, de los siniestros con fallecidos. Eh, desde el 2010 al 2019 pues realmente es el medio de transporte que, que el 2019 estaba peor en proporción a, al 2010, como vemos. Habían en 2010 67 fallecidos en bicicleta, en 2019 180, entonces los 80 representan pues casi un 20% de incremento. Como veis, hay sus fluctuaciones y, y realmente la bicicleta y la moto, que es el siguiente color que está ahí, son los que suelen salir peor parados en estas transiciones. ¿no? Y aquí está un poco eh, un despliegue de, de, esos, de esos datos. Como vemos, es más complicado todo el análisis de datos porque además hay que analizar, por un lado, vías urbanas y vías interurbanas y, y compararlas pues, en términos con el total también. ¿no? Entonces, estamos hablando de los 80 fallecidos en 2019 y 646 eh, heridos hospitalizados, heridos graves. ¿Qué quiere decir esto? Pues que indudablemente se está produciendo una tendencia de crecimiento. En esa década ha habido una tendencia de crecimiento, pero mm, posiblemente es inferior y eso lo contrastaremos en nuestras cuentas con realmente... La, la cifra de incremento de, del uso de la bicicleta que se ha producido. Y, y por tanto, pensamos que el, es que el riesgo de circular en bicicleta, la probabilidad, es inferior eh, al que había hace unos años. ¿no? Eso se hace sistemáticamente, pero desgraciadamente, bueno, en España prácticamente no se hace ningún análisis de riesgo. Eh, ¿Por qué? Porque. Los datos de movilidad no casan en los tiempos o en las, en las formas que tienen, la, que tienen que tener para ser comparados con los datos de siniestralidad. Y eso pasa pues, porque en este país no bueno, hay unas encuestas sistemáticas de movilidad que nos permitan contar este tipo de cosas. Por tanto, hay que hacer unas operaciones más complejas, vinculadas a, a las encuestas de movilidad urbanas, etcétera. Pero en otros países sí se han hecho. Y, y desgraciadamente siempre los ciclistas quedamos en segundo lugar o en tercer lugar en relación a los medios, a los demás medios de transporte, en relación a las muertes o a, a heridos graves. Eh, por cada 100 millones de kilómetros recorridos. Es decir, para tantos recorridos que se hacen en bici, cuánta, eh, cuántas muertes o heridos graves se producen. Y siempre gana, desde luego, la, la moto. ¿no? La moto es el medio de transporte claramente con más riesgo de, de siniestralidad eh, en todas las encuestas, en todos los trabajos e investigaciones que se realizan. Hay un ejemplo de sí, de, de, de, de cálculo de, del riesgo en, en España, hay algunos, Pues se hizo en, en Sevilla hace unos años, es uno del el más reciente que, que hemos encontrado, que es la accidentalidad de la bicicleta en, en el área metropolitana de, de Barcelona. Y el mensaje que manda es exactamente este que estábamos diciendo. Como veis, la, las columnas en naranja eh, son el número de accidentes leves que se vienen produciendo y que es lo que más se visibiliza en esta tabla. El número de accidentes leves se viene produciendo también entre 2010 y 2019. Como vemos, el crecimiento es importante, es de... Desde los casi 500 eh, accidentes leves que había en Barcelona en, en el 2010, pues prácticamente estamos en 850 pasados en el 2019. Es decir, se ha producido un crecimiento de accidentes leves, sin embargo, la tasa de accidentalidad está eh, estable. ¿Debido a qué? Pues precisamente a que hay muchos más ciclistas, muchas más personas que utilizan la bicicleta y por tanto esa tasa que vincula siniestralidad y movilidad pues no tiene esos resultados tan negativos. ¿no? Esto mismo hace el International Transport Forum, es un organismo de la OCDE que tiene un programa dedicado a Seguridad Vial y que es interesante también esas publicaciones si las analizáis y hace precisamente pues un, un, unos procesos de monitorado de cómo está la seguridad vial urbana y, y los resultados en términos de, de bicicletas pues son también interesantes. ¿no? Nos encontramos, hacen un con unas 30 ciudades y van analizando la mortalidad ciclista en, eh, en función, y eso de nuevo volvemos al riesgo, no, no es el número de, de siniestros con muerte o ciclista, sino el número de muertos con siniestro ciclista en función del número de desplazamientos. ¿Y cuál es la, la lectura que se hace normalmente? Pues lo que decíamos de safety by numbers. En la bicicleta, en general... Hay, más, eh, eh, hay menos eh, tasa de muertes por cada mil millones de desplazamientos ciclistas. Vemos en el caso de, de España como la única ciudad que tiene este análisis en esta publicación es Barcelona, que está bastante bien situada, y hemos hecho el cálculo para Madrid y el cálculo para Madrid son 64 muertes por cada mil millones de desplazamientos ciclistas. Lo mismo puede servir, en eh, vez de mil millones de desplazamientos ciclistas, pues en términos de personas, kilómetros de recorridos, y aquí de nuevo, pues los que ganan son las ciudades de los países con más tradición ciclista y más uso de la bicicleta. Barcelona está situada ahí en medio y Madrid estaría eh, algo más, más arriba. ¿no? Bien, pues esto es unos apuntes para mostrar la complejidad de, este, de esta parte de las cuentas de la bicicleta y queríamos hacer dos reflexiones finales. Hemos utilizado este reciente informe de a contramano de Sevilla para ver cómo había evolucionado, cómo había evolucionado el uso de el uso de las vías ciclistas en, en la ciudad de Sevilla. Y hay un elemento muy preocupante, que es que se está sustituyendo movilidad activa por movilidad eléctrica a base de los patinetes. ¿no? Nosotros creemos que hay que ponerlo también sobre la mesa, porque esa idea de modernidad de los patinetes y luego su combinación en las infraestructuras ciclistas, pues mmm, hay que cogerlo con, con pinzas. Esa ¿no? es una primera reflexión y lo que queremos hacer antes de, de dar el paso a las siguientes ponencias es eh, la importancia de salir de nuestro agujero en relación a la bicicleta. No todo uso de la bicicleta es saludable. Yo creo que esta imagen de, del repartidor con esa carga eh, con esa falta de ergonomía en, en la forma de llevar la carga, es, eh, yo creo que una, una va a tener consecuencias para muchas personas en el futuro, ¿no? y, y luego está este trabajo de comisiones obreras de condiciones de trabajo de los repartidores y las repartidoras del sector de la restauración, en donde muestra otra de las facetas importantes a tener en cuenta, ¿no? que es eh, el estrés. Esa imagen de, de ese repartidor con esa idea de velocidad es lo que está mostrando, un, un problema también de, de estrés y, y por eso eh, empieza a haber algunas noticias como esta de enfermedades y problemas de salud asociados al ciclismo del reparto ¿no? y con esto pues queríamos acabar y dar las gracias por escuchar. Muchas gracias eh, Alfonso y Miguel siempre por estos marcos tan, tan generales. ¿no? Aquí eh, destacar que quizá esa herramienta ¿no? de referencia de la Organización Mundial eh, de la Salud lo que nos viene a decir es que si con el uso de la bicicleta directamente eh, no reducimos de forma significativa las muertes prematuras es porque no estamos generando las externalidades eh, negativos en el sector del, del transporte ¿no? y nuestra capacidad es ese trasvase modal del que hablabas al principio de que todas las personas que utilizan las bicicletas eh, estén o un uso masivo de la bicicleta reduzcan también de forma significativa el uso de, del, del coche ¿no? y de el transporte motorizado, y de esa eh, forma reduzcamos las estas realidades y, por lo tanto, eh, aumentemos esa esperanza de vida y reduzcamos esas muertes eh, prematuras. Hablabais de, de seguridad vial ampliada. Nosotros, eh, como ha comentado antes Gemma, lo que proponemos a la DGT y a, y a otras, eh, a la Comisión de Seguridad Vial y a, y a otros eh, elementos públicos es comenzar a hablar de salud vial, ¿no? de todos esos elementos, de la ocupación del espacio público, de, de las afecciones que tiene desde ese concepto de la salud eh, vial. Eh, muy interesante y eh, ahora doy paso a Ana Gil Luciano del Ministerio de, de Sanidad, jefa de área de promoción de salud y, y equidad. Bienvenida Ana, eh, creo que tú también nos vas a hablar de esas cifras generales ¿no? de la salud de la población y además de la relación eh, que tienen con, con el modo de vida ¿no? y en concreto con, con el uso de la bicicleta. Así que bienvenida y cuando quieras. Pues muchas gracias, eh, Laura, y muchas gracias por, por invitarme a participar en el taller y, y en este proyecto que es eh, pues muy interesante. Eh, voy a compartir, disculpad, a ver si soy capaz de... Vale, perdonad porque me dice que por seguridad no le dejo, no le dejo compartir pantalla, así que voy a... Eh, Iria, igual eh, si puedes apoyar eh, a la presentación, igual puedes hacerle con la anfitriona o algo así. Mm, sí, ¿tú? no ¿tú? tiene ¿tú? que ver con mi... Con, bueno, me dice que salga de la reunión y entre, voy a salir y entrar porque me ha hecho cambiar las preferencias del ordenador y no creo que tarde mucho, creo que va a ser más sencillo, disculpa. De acuerdo, Ana, Pues sí, no te sí, sal y vuelve a entrar y probamos. Lo hmm. estoy mirando, pero tiene todo correctamente, así que es de su ordenador. Vale, pues entonces. Vale. Esperamos. Sí, esperamos a Ana. Eh, sí. No sé si está José Fariña y prefiere arrancar él o. Eh, te, te, eh, José, tienes que activar el micro. Sí, sí, ya. Es que yo esperaba que no me tocara ahora, pues está bien, el micro sacado. No, como queráis, yo no. No, Ana no, no no no está aquí. Gracias. Sí, ya estoy. Sí, era, era rápido. Vale. Vale, pues ¿veis Perfecto. la pantalla? Sí. Sí, sí, sí, la vemos. Muy bien. vale. Pues muy bien. Bueno, pues eh, bastante en línea con todo lo que ya habéis ido comentando. Eh, la verdad, no, no he podido participar en, en el resto de talleres, eh, pero vamos, me, me puedo hacer una idea también de lo que, de lo que habéis ido tratando. Y bueno, pues voy a intentar también ser breve para que haya también más espacio para, para debate, etcétera. ¿no? Eh, yo quería hacer en primer lugar un marco un marco general ¿no? de, de cuando hablamos de salud, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Porque muchas veces salud se sigue confundiendo con ausencia de enfermedad, con un enfoque muy biomédico... Eh, Etcétera, y, y al final, eh, cuando hablamos de, de salud, eh, estamos hablando de, de cómo se construye la salud, que básicamente se, se construye eh, por las circunstancias en las que las personas viven ¿no? y que además todas estas circunstancias están moduladas eh, a su vez por, bueno, pues por, por las condiciones de vida. Por lo tanto Sí es importante tener esto en cuenta porque también eh, a la hora de establecer el impacto que, que determinadas cosas tienen en salud, pues claro, se vuelve todo mucho más complejo, ¿no? Eh, cuando ves pues todas las interrelaciones que tiene. Y en ese sentido es en el que en salud hablamos de determinantes sociales de la salud, ¿no? Como esas circunstancias en las que las personas viven y que son las que condicionan eh, la salud y que además eh, hay una clara jerarquía, además, ¿no? En esos determinantes donde tenemos unos determinantes que que llamamos estructurales, que serían más macro, ¿no? Como el contexto, el contexto socioeconómico, político, etcétera, que van determinando eh, luego, pues, el, la accesibilidad, el reparto, la calidad, etcétera, de otros determinantes más intermedios, ¿no? Como pues, las condiciones de empleo o la, las condiciones de la vivienda, el entorno en el que uno vive, etcétera, que son los que finalmente, a través de determinados factores conductuales, pues, eh, afectan a, a la salud, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que esto es importante también cuando, bueno, pues, cuando uno intenta bueno, pues, medir cosas en, en salud y, y, bueno, pues, y calcular impactos. ¿no? Y luego, además, eh, tener en cuenta un, el factor que, que, todo, o sea, que todo esto trae consigo, ¿no? que es que si la salud se construye de esta forma, o sea, está determinada por las circunstancias en las que uno vive, todos sabemos que no están equitativamente distribuidas en la sociedad. Por lo tanto, entra un, se, un se, segundo plano de, de complejidad, ¿no? que es justo el de, el de valorar cómo realmente la, la salud se distribuye en la población eh, de forma inequitativa eh, a la hora también de, de valorarlo. Eh, he traído un ejemplo muy sencillo que, que solemos manejar, ¿no? justo de, cuando, cuando hablamos de salud. ¿no? Cuando algo tan sencillo como, por ejemplo, una persona que por el motivo que fuera quiere aumentar su, su nivel de, de actividad física, no hemos puesto un ejemplo de bueno, pues una mujer de, de 50 años y cómo todos los factores que están realmente eh, bueno pues afectando a que esa persona realmente tenga un nivel de actividad física mayor o menor. no En este caso, por ejemplo... Eh, si quisiera realizar actividad física relacionada con, con el uso de la bici. O sea, vamos a tener un entorno laboral que le va a influir tanto en horarios como por ejemplo en el caso de la bici, que tuviera incentivos para acudir al trabajo mediante movilidad activa, que tuviera un aparcabicis en el trabajo, etc. También la importancia que tiene el entorno social, no o sea que es, es eh, también todo lo que hacen la, las personas que te rodean, eh, lo que tú haces frente a las personas que te rodean, etcétera también determina como las opciones que tú eliges en, en la vida, no por supuesto, y luego incluso también la cultura de la sociedad, etcétera, ¿no? como por ejemplo en el caso de la bici que lo vemos muy claro cuando vemos también además diferencias entre países no y, y luego por supuesto en el entorno físico, o sea, si no tenemos eh, unas instalaciones que nos permitan realizar actividad física, no tenemos una infraestructura adecuada para ir en bici, etcétera, pues obviamente se va a hacer más difícil eh, tomar esas, eh, elegir esas opciones. ¿no? Entonces finalmente en salud lo que necesitamos es hacer que las opciones sean más saludables sean las más fáciles, que es muy fácil de decir y no tan fácil de, de llevar a cabo, ¿no? pero que finalmente es, es eso. Si es fácil ir en bici, la gente irá en bici. Eh, si es fácil salir a caminar, la gente saldrá a caminar. Con lo cual eh, ese es un poco el, el foco que que hay que tener. ¿no? Y hablando justo también de, de, bueno, pues de desigualdades y de inequidades, por no, por no perder también nunca ese, ese foco, ¿no? Eh, no estamos además hablando eh, únicamente de que eh, bueno, pues darle a todas las personas lo mismo para que eh, tengan el mismo resultado, ¿no? sino que cuando lo que queremos es mejorar la la equidad lo que necesitamos es adaptar las necesidades de, de adaptar lo que damos a cada persona a las necesidades que tenga, ¿no? que además este gráfico que lo utilizamos en general para hablar en salud en concreto es un gráfico realizado con la bici, ¿no? o sea que tiene como más, eh, bueno, pues más, más eh, contextualización con esto. Eh, cuando hablamos de, de ODS, eh, pues claro, si estamos hablando de hacer eh, las cuentas de, de los objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, el objetivo 3, que es el específico de salud, está totalmente interrelacionado con el resto de objetivos. O sea, no, no puede dejar no puede ser de otra manera ¿no? si, si, si sabemos cómo se, cómo se construye la salud. Con lo cual, esto hace que todo lo que nos planteemos hacer para mejorar la salud de la población tenga que trabajarse con, con todos los sectores de, de la sociedad. ¿no? Eh, a, bajando un poquito más específicamente a, a los beneficios que puede tener la, la movilidad activa, eh, eh, bueno, os recomiendo, ya lo ha comentado también eh, anteriormente el en, este, en, en, en su presentación, pero os recomiendo encarecidamente la verdad la publicación que ha publicado este año eh, la, la OMS, la Oficina Regional para Europa de la OMS. Eh, sobre la evidencia en, tanto de caminar como de eh, ir en bici, son los dos, eh, los dos pilares de la movilidad activa, porque trae información muy interesante y muy actualizada de muchas de las cosas que, de las que estamos hablando. ¿no? O sea, los beneficios de... Eh, en, en, obviamente en la publicación se agrupan eh, eh, muchas veces caminar y, y, eh, y, e ir en bici, ¿no? como este, este binomio de, de movilidad activa. Eh, los beneficios son muy amplios, o sea, podemos entender fácilmente ¿no? los, unos, unos beneficios muy eh, directos a nivel individual en el sentido de aumentar el nivel de actividad física a la, a la vez que ya aumentas el nivel de actividad física reduces el nivel de tiempo que uno está sedentario sin moverse que son dos beneficios in, eh, independientes, ¿no? o sea, adicionales para la salud pero no solamente trae beneficios en esa esfera, ¿no? sino que también hablamos de de todos los beneficios que también se, han, se ha comentado antes, que van asociados a que un aumento de eh, la movilidad activa trae consigo una mejora de los entornos, una mejora de la cohesión social, de donde se vive, por supuesto, una mejora de las relaciones sociales a nivel individual, pero ya no solamente a nivel individual, sino a nivel eh, colectivo, y eh, todo, lo todo lo que lleva asociado, eh, si, si un aumento de la movilidad activa lleva a, una, a un a una reorganización del reparto del espacio público a favor de este tipo de movilidad, a un reparto modal a favor de este tipo de movilidad eh, y en detrimento, en detrimento de, especialmente de la movilidad en vehículo motorizado privado, etc. ¿no? Con lo cual eh, son muchos los, los beneficios y de ahí probablemente la complejidad para eh, poder medirlos. En este sentido, efectivamente, como ya se ha comentado, la OMS tiene la, la herramienta HIT eh, con las limitaciones que... Que, que se han comentado, es cierto que no hay herramienta que no las tenga, eh, pero bueno, sí es, o sea, eh, yo creo que lo que hay que hacer es eh, utilizar, eh, o sea, medir, la, medir eh, lo que se quiere medir de distintas formas para poder cubrir todas las esferas que, que se quieren, ¿no? Entonces, eh, esta herramienta da información eh, importante que hay que saber eh, eh, analizarla. Eh, según las limitaciones de la propia herramienta, herramienta que por cierto está continuamente también en revisión y en, y en, y en mejoras y en aquellos aspectos que no cubra esta herramienta, pues sí eh, acudir a otras fuentes de información o a otros eh, análisis, ¿no? como por ejemplo, eh, no únicamente o sea, analizar aparte de mortalidad el, el impacto en, en en la calidad de vida, en morbilidad, o sea, la mortalidad es al final un resultado muy final, ¿no? en, en salud, eh, por tanto, yo creo que lo importante es eso, es, es diversificar en las eh, herramientas que se utilizan. Eh, algunos de los ejemplos, por ejemplo, relacionados con, con el impacto de la, de, de la movilidad activa o de la inactividad física eh, que se han, estado, que se han eh, calculado son, son múltiples, os traigo dos ejemplos que son muy recientes, eh, en concreto, el primero de ellos eh, salió publicado ayer, eh, que ha publicado la, la OMS el nuevo, bueno, pues el nuevo informe eh, sobre actividad física. Eh, ayer, ayer mismo salió y eh, donde ya no he tenido ni siquiera tiempo de leérmelo todavía con calma, pero bueno, ya sí hacen estimaciones eh, pues mucho más precisas de eh, y además hacia futuro, ¿no? O sea, de que si no conseguimos... Eh, cambiar la, la prevalencia de inactividad física que tenemos, estamos hablando de muchos casos nuevos de enfermedades no transmisibles con unos costes de tratamiento muy altos y, y por poner un ejemplo ¿no? del coste que puede tener la inactividad física, obviamente no es solo movilidad activa, pero la movilidad activa y, y tanto caminar como, como bici tienen una parte, un componente, son un componente muy importante de, de, de la práctica de actividad física. Eh, también en el, en el informe que he comentado antes de la, de la OMS se hacen algunas, o sea, aparecen también evidencias un poco más específicas. ¿no? Eh, en este caso es, eh, por ejemplo, un estudio de cohortes que se realizó eh, en concreto en personas que iban en bici al trabajo. Eh, pues, pues, son datos en concreto de, de, de, la, de beneficios de ir en bici al trabajo y, y por ejemplo pues, se dio una importante reducción tanto del riesgo de desarrollar como del riesgo de, de mortalidad de cáncer y también de enfermedad cardíaca. ¿no? O sea que ya son eh, más y sobre todo no son ya solamente eh, efectos en bueno, mediciones de mortalidad sino también del hecho de desarrollar enfermedades ¿no? como, como también es el, el caso de, bueno, pues de, de... De la inactividad física en, en, en global ¿no? para, para, para todo el mundo. Eh, disculpa. Eh, bueno, pues, ¿y por qué la movilidad activa y en concreto la bicicleta son relevantes en, en actividad física? Porque realmente eh, bueno, pues, pueden permitir, eh, pueden permitir eh, eh, alcanzar las recomendaciones de, de actividad física beneficiosa para la salud que tenemos no solamente en población adulta, sino también en población de 5 a 17 años que difiere un poco. ¿no? O sea, eh, tenemos una recomendación en población de 5 a 17 años de eh, alcanzar al menos una media de 60 minutos al día y aparte de alcanzar este nivel de actividad física también reducir en todo lo posible, los periodos en los que uno está sedentario, es decir, sin moverse, o sea, obviamente no estamos contando el tiempo de, de dormir, eh, sino el tiempo de estar eh, bueno, pues sentado sin, sin realizar eh, gasto energético. ¿no? Y en población adulta eh, hablamos de, unos, de entre 150 y 300 minutos de actividad física a la semana eh, y también de reducir estos periodos sedentarios. Eh, ¿Por qué es muy relevante la, la, la movilidad activa, ¿no? tanto caminar como ir en bici eh, para estas recomendaciones? Porque finalmente una de las formas eh, que, que permiten alcanzar eh, estas recomendaciones eh, y además de una forma más, eh, lo más equitativa posible es en todo lo posible integrar la actividad física en nuestra vida diaria. Y qué mejor manera de hacerlo que en, en todos los entornos con movilidad. No o sea no hablamos solamente además de movilidad al trabajo, sino de movilidad a la escuela, movilidad para ir a comprar, movilidad para quedar con amigos, etc. A ver, disculpad que hay veces que se me queda... Eh, en concreto para la bicicleta eh, pues nos permitiría eh, tanto vamos, el, la, la evidencia que hay de, de, de, la, de lo que permite la, la bicicleta cumplir las recomendaciones de actividad física tanto en niños como en adultos, eh, ya lo veis, ¿no? o sea, obviamente la, la intensidad de esa actividad física eh, eh, varía dependiendo de, de la velocidad a la que se vaya, de si se va por cuestas, no se va por cuestas, etcétera. Pero eh, sí que nos permite, eh, pues está, se ve como actividad física tanto de intensidad moderada como de intensidad vigorosa, ¿no? Con lo cual eh, sí que permite la, la, la bicicleta eh, bueno, pues alcanzar una gran parte de, de estas recomendaciones y sobre todo integrada en la vida diaria porque al final la movilidad, todos tenemos que hacer algún tipo de movilidad al día y, y, bueno, y pues, eh, permitiendo esa, esa facilidad, ¿no? Eh, incluso también hay evidencia muy reciente sobre eh, bicicletas con, con pedaleo asistido ¿no? que, que se ha visto pues, que igual que también eh, cuentan como, como actividad física. Y también se ha visto que incluso permite pues, ampliar el uso de la bicicleta eh, a determinadas eh, bueno, pues de personas con determinadas características que eh, probablemente tengan más difícil el uso de una bicicleta eh, sin este pedaleo asistido o incluso abordar algunas barreras que puede tener el uso de la bici como a lo mejor por ejemplo la distancia que uno tenga que, que cubrir o incluso eh, bueno, pues la, la orografía del terreno si, si suponen pendientes, etcétera. ¿no? Con lo cual esta evidencia que... Eh, que también es muy reciente de este año, eh, pues también va a ir, va a ir eh, ayudando ¿no? a, a construir todo, todo esto. Eh, pues realmente eh, todo esto finalmente, eh, bueno, pues lo que, lo que nos viene un poco a, a decir es que si la, a, si la bicicleta mm, o el, el uso de la bicicleta, puede tener un efecto tan amplio en, en la salud en, en tantos factores, o sea, en actividad física, en mejora del entorno, en reducción de, de, o sea, en hacer un entorno más seguro, menos contaminación del aire, menos contaminación acústica, etcétera, también implica que para, hacer una, bueno, pues para, para conseguir estos objetivos, eh, que serían en este caso de, de salud, eh, pues, tengamos que estar pues, continuamente trabajando con, con otros sectores, ¿no? Y, y midiendo también el impacto que tienen las, eh, las políticas en, en todos estos sectores. Eh, algunas de las... Eh, bueno, por, porque se vea también cómo está pues, todo, todo, esto, eh, todo esto interrelacionado, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, por ejemplo, en, en la estrategia de salud pública eh, actual, eh, en la que hay varias líneas de, de trabajo que están relacionadas con la movilidad activa, he destacado cuatro en concreto, pero de esta forma eh, bueno, pues se puede ver todo lo, lo imbricado que está y también los, los, todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de, de medir el impacto ¿no? de, de todas las políticas que, que supongan una promoción de del uso de la bicicleta o, o más allá también incluso de, de caminar. Eh, todo lo relacionado con, con promoción de la actividad física y de la movilidad activa específicamente, luego también aspectos relacionados con, con hacer que las escuelas eh, sean escuelas promotoras de la salud, ¿no? con todo lo que eso puede llevar de, de movilidad activa eh, al cole, luego todas las políticas que se hagan en el entorno local, donde ya además entramos ahí en una interrelación entre bueno, pues planificación urbana de transporte y, y salud y luego también pues todo lo relacionado con el, con, con el medio ambiente y, y que también eh, se ha estado comentando. ¿no? Eh, era simplemente por, por tener un vistazo de, de, de todo lo que, lo que afecta. Si quería entrar un poquito más en detalle en, en algunos de estos aspectos de, en el entorno local, porque creo que es esencial. Eh, lo, lo hemos visto antes en el ejemplo ¿no? que he puesto de, de Marisa de 50 años que quiere mejorar sus niveles de actividad física, o sea considero que el entorno local es clave para, para mejorar en, en movilidad activa porque el, es el entorno finalmente eh, pues eh, tenemos cambios culturales que, que tener en cuenta, eh, tenemos también que, que tener en cuenta otros aspectos sociales pero considero que los cambios en el, en el entorno local eh, ayudan bastante a a poder avanzar en todo lo que es eh, movilidad activa eh, pues con lo cual ahí también bueno, pues todo, todo el trabajo que se hace eh, para la promoción de la salud en el entorno local y, y ciudades saludables es muy importante. ¿no? Aquí además eh, bueno, pues me, me hago, hago un guiño también a, a José Fariña que, que tenemos, tenemos el privilegio de, de escucharle después y que, y que ha sido pues el coautor de, de dos de las guías que, que aparecen aquí. ¿no? Y bueno, pues eh, ya para eh, terminar, sí quería eh, comentar eh, que hay un, bueno, pues hay un, un eh, programa conjunto de, de, la, del, de la Oficina Regional de la OMS para Europa y de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, UNECE, eh, que es el eh, de PEP, donde se trabajan, con, trabajan conjuntamente tres sectores, transporte, salud y medio ambiente. Eh, a nivel europeo y que bueno, pues, eh, tiene iniciativas bastante interesantes y muy relacionadas obviamente con esto ¿no? porque es justo donde todo el trabajo de la OMS relacionado con movilidad activa se, se imbrica con lo cual también eh, pues, recomiendo, recomiendo bueno, pues conocerlo más, eh, más despacio y, y abordarlo. ¿no? He puesto aquí algunas de las publicaciones que que, yo, que, yo no ¿no? que pueden ser de más interés, pero probablemente también haya otras que yo no tenga tan localizadas, que pueden ser de más interés para la movilidad activa. Y ya sí que para terminar, ¿no? un, poco para, un poco para resumir, eh, o sea, es que realmente la pirámide de la movilidad urbana es salud, o sea, y es salud en, en muchísimos aspectos ¿no? y podemos estar midiendo el impacto que tienen cada uno de ellos. Y el impacto final que todos estos tienen en la prevalencia de enfermedades no transmisibles, ¿no? donde además también hay que tener en cuenta no solo las típicas que siempre contamos de hipertensión arterial o enfermedad cardíaca, eh, etcétera, sino que cáncer, sino que también estamos hablando incluso de, de todos los aspectos de salud mental, ¿no? que, que son muy relevantes y que tienen también un impacto importante en, en la salud y en la calidad de vida. Eh, por lo tanto, al final, pues, todo el impacto que tiene la movilidad urbana en la actividad física y en el sedentarismo, en la contaminación del aire, en la contaminación acústica, en todos los aspectos de cohesión social que se han comentado también previamente, todo lo relacionado con equidad y también todo relacionado con seguridad, al final eh, desemboca en, en mejoras en, en, en enfermedades no transmisibles, ¿no? con lo cual hay que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de de valorar el, el impacto de, del uso de la bicicleta. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, Ana. Es un placer eh, escuchar ¿no? el, desde el Ministerio de, de Sanidad cómo coincidimos en ese concepto tan, tan amplio de, de la salud y además en, en lo que la bicicleta eh, puede aportar. Luego eh, hablamos más, pero a mí sí que me gustaría poner sobre la mesa eh, dos de las últimas propuestas que se han generado desde, desde Convici y que interpelan directamente al, al Ministerio. Una es eh, la ambición en la Directiva de Calidad del Aire Europea, que se está eh, actualizando ahora mismo. Eh, en la Unión Europea, como decía, para establecer, eh, al menos en contaminantes como el ozono, los valores límites marcados por la Organización Mundial de la Salud. Y la segunda es eh, el intensificar el número de informes de evaluación del impacto de las políticas públicas en la salud. Y en concreto que esa, eh, eso, esa evaluación del impacto en la salud se eh, realice sobre la estrategia estatal de la bicicleta para eh, garantizar la implicación del, del Ministerio en esa eh, estrategia de gobierno y continuar trabajando para profundizar en esos eh, beneficios sociales y, y vinculados a, a la salud de las políticas públicas ciclistas. Pero bueno, de todas formas, eh, después hablamos más largo y tendido porque ahora, eh, como bien decías, nos, nos toca el, el gusto de invitar a, a José Fariña a, a sumarse a, a estas presentaciones desde la Escuela Superior de Arquitectura de, de Madrid, como coautor del libro Ciudad, Urbanismo y Salud, y que nos va a hablar de un tema... Muy interesante, ¿no? De las pandemias invisibles que pueden, eh, que podrían paliarse con la bicicleta o, o, que, o que pueden, como son el sobrepeso, la calidad del aire y el, y el ruido. Así que, cuando quieras, José, sí. muy bienvenido y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Espero que se me oiga bien, porque no sé cómo tengo el micrófono. Bien, a ver, casi todos los que nos dedicamos a estudiar estos temas estamos bastante de acuerdo en, digamos, la diagnosis. Es decir, en que eh, realmente eh, lo que nos falta es actividad física, lo que nos sobra es contaminación, etc. Bueno, eh, también estamos bastante de acuerdo en que la solución dada a la ciudad insalubre de la revolución industrial funcionó en su momento. Es decir, en su momento, la ciudad de la Revolución Industrial, que era una desgracia como otra cualquiera, que producía además una, una mortandad eh, tremenda, pues funcionó. Funcionó en su momento. Es decir, consiguió, eh, tanto por un lado la medicina como el urbanismo y la planificación urbana, consiguieron resolver el problema de salud que era básicamente de enfermedades infecciosas y sobre todo parasitarias infecciosas. Bueno, pues eso que en principio funcionó, pues resulta que a partir de los años 50 se exacerbó la solución y al aumentar la población, etc., pues ha dejado de funcionar. Y han aparecido problemas evidentes, no solamente desde el punto de vista de la sostenibilidad del planeta, sino también de la salud de los habitantes. Yo, aunque seguro que todo el mundo lo sabe, voy a simplemente dar dos, dos, dos pinceladas de... De funciones según causa de muerte, según el, el INE, por cada 100.000 habitantes. sumamos hombres y mujeres, resulta que en el momento actual en la cabeza están los tumores y junto los tumores 489, eh, enfermedades del sistema circulatorio 525, y luego en la, en la mitad están elfermedades del sistema respiratorio 222, del digestivo 88, y luego al final de todo están las infecciosas y parasitarias 29. Comparadas con las 525 del sistema circulatorio, pues es que no es nada. Eso quiere decir que ha habido un vuelco espectacular, que lo que funcionó ahora ha dejado de funcionar, y ha sido sustituido por otras cosas. Y si miramos la prevalencia de los principales factores de riesgo, por ejemplo los del riesgo cardiovascular, no me quiero meter en más, vemos que el tabaco, en, en hombres, 42%, mujeres, 27%. La hipertensión, en hombres, 50%, mujeres, 50%. El sedentarismo, en hombres, 40%, en mujeres, 50%. O sea, el sedentarismo está a la misma altura que la hipertensión o que el tabaco. Bueno, estamos haciendo algo mal. O sea, esto no funciona adecuadamente. ¿Por qué se ha producido el problema? Pues básicamente porque... El sistema que se utilizó para resolver el problema de la ciudad de la revolución industrial que fue separar funciones y alejarlas, cada vez se fueron alejando más, alejando más. Entonces la ciudad se empezó a hacer fragmentos sobre el territorio. Aquí pongo un trozo de ciudad industrial, aquí pongo un trozo de ciudad financiera, aquí de alto standing, aquí unos barrios de promoción pública, aquí todo separado. Entonces pues, claro... Estamos viviendo en nuestro barrio de alto standing en nuestro barrio de promoción pública. Tenemos que ir a comprar, tenemos que ir al hipermercado que está a 5 kilómetros o a 6. Nuestro hijo va a un colegio que está a 7 kilómetros. Y así todo. Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que al final todo el mundo va en coche y nos hemos acostumbrado. Y vamos el coche a todos los lados. Así que el coche se ha convertido ni más ni menos que en el rey de la movilidad. Y eso ha traído consigo que la gente no anda, la gente no va en bicicleta. Pues eso hay que cambiarlo. Entonces, parece que todos estamos de acuerdo en eso. El problema es cómo lo hacemos. Es decir, de qué manera podemos conseguir revertir esta situación y hacer que realmente la gente pueda ir andando a un sitio, pueda ir en bicicleta a otro, puede, sin que tengamos que, eh, digamos... Um, hacer componendas extrañas. Se habla del transporte público. Nosotros hicimos un trabajo ya hace unos cuantos años. El transporte público para este tipo de, de digamos, de circuitos es inviable. Es decir, o se tarda muchísimo en llegar de un sitio a otro, con lo cual, pues es que no puede ser que ir a comprar tardes, en siete paradas que tiene el autobús, eh, dos horas en ir y dos horas en venir. Tampoco es normal que nuestro hijo en el, en el autobús escolar se tira más tiempo en el autobús casi que en clase, Yo a veces he dicho de broma que voy a poner las clases en los autobuses en lugar de en las aulas, porque se pasan más tiempo a veces en los autobuses y así con todo. Así que deberemos, deberíamos de cambiar esto. Debería de organizarse la ciudad de otra forma y eso es en lo que estamos muchísima gente. La, habría que organizarla de manera que la mayor parte de las actividades cotidianas, se pudieran hacer andando y las un poco menos cotidianas en bicicleta. De manera que eh, de esa manera teníamos como dos ámbitos, un ámbito cercano y un ámbito menos cercano, pero también de proximidad, que sería lo que podríamos alcanzar con los, con los dos tipos de movilidad. Y habría, de alguna manera, que penalizar el uso del automóvil, sobre todo no por nada, sino por cambiar las costumbres. Porque yo he llegado, de broma lo digo, pero es verdad, en un pueblo, que fui a ver a un amigo, pues digo, vamos a tomarnos una copa al bar. Me dice, el bar estaba a 50 metros, pues cogió el coche para ir a los 50 metros. Y digo, ¿y eso? Claro, es que es ya una cultura, una costumbre que hay que cambiar. Entonces lo primero que debemos de intentar conseguir es ciudades en las cuales la mayor parte de las actividades se puedan realizar de manera que sea o bien andando o bien en bicicleta. A unas distancias que sean adecuadas para ello. Y yo creo que además la, el, el eje, la base de todo, deberían de ser las zonas verdes de proximidad. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque en las zonas verdes de proximidad son espacios de convivencia, tenemos el verde cercano a las casas, no debía haber ninguna, ninguna, ninguna vivienda a menos de 500 metros de una zona verde de proximidad. En esa zona verde de proximidad se conocen nuestros hijos, resulta que pueden ir a los juegos que habría allí, las personas mayores se puede pueden poner unos sistemas de actividad y luego todas estas zonas verdes de proximidad con las zonas verdes más grandes deberían de estar unidas entre sí mediante ejes verdes, formando eso que están llamando infraestructura verde urbana. Bueno, pues esa infraestructura verde urbana permite muchas cosas. Permite, por ejemplo, hacer circuitos en los cuales se puedan recorrer, eh, o bien andando, o bien corriendo, o bien en bicicleta, se puedan, eh, y se pueda además digamos conocer a otras personas que no sean de esa proximidad, que sean un poco más lejanas, etc. De tal manera que las piezas fundamentales de la organización deberían de ser las zonas verdes de proximidad, que el planeamiento hasta este momento ha tomado como algo residual. Hubo un momento histórico en el cual se tomaron los colegios, como la forma de organización de la ciudad, y de, de tal manera que el colegio era, digamos, el eje, el centro, pero pronto se vio que, claro, que los barrios se iban modificando, al, al, al crecer los niños se iban haciendo mayores, los mayores iban haciendo ancianos, y bueno, y la cosa ya no funcionaba tan adecuadamente. Pero en cambio, una zona verde de proximidad sí que puede ser el eje la base sobre la cual organizar o montar una ciudad de este tipo, alrededor de la cual, o cerquía de la cual, pues podían estar el resto de actividades. Claro, para que esto sea posible, ¿qué necesitamos? Necesitamos olvidarnos de la separación de funciones que hizo suyo el movimiento moderno. Es decir, lo que permitió superar la ciudad de la revolución industrial, que fue separar la industria, el comercio, la, la residencia, todo ello y hacerlo cada vez más lejos. Bueno, se hace cada vez más lejos porque se sustituyó el concepto de distancia por el concepto de tiempo en llegar. Entonces, si nosotros tenemos una maravillosa autopista que nos permite llegar a 30 kilómetros de la ciudad, en, digamos, 20 minutos o un cuarto de hora, pues podemos vivir allí tranquilamente, además es mucho más barato el suelo, bueno, todo es así pero claro, eso no es una ciudad, es otra cosa distinta y no funciona adecuadamente porque ahí no podemos tenerlo todo ahí no puede haber de todo puesto que solamente hay residencia, en cambio en el otro lado por resulta que está el, el hipermercado y en el otro, bueno, esto no está bien así, tenemos que de alguna manera modificarlo necesitamos que las zonas urbanas sean complejas sean complejas significa que tenga la mayor cantidad de actividades posibles para que sea posible hacer que esas actividades cotidianas se puedan, que podamos tener un comercio cercano, que podamos tener el colegio cerca, que podamos tener un lugar donde divertirnos cerca. Que, así, a lo mejor el trabajo está un poco más lejos o esa piscina eh, que necesitamos, necesitamos para entrenarnos está todavía más lejos. Bueno, para eso están las bicicletas, no, no todo va a ser andar. También en bicicleta podemos llegar, incluso un poco más lejos, ya se ha dicho aquí, en bicicleta eléctrica. El Salvador Rueda es el que ha inventado la supermanzana en Barcelona. El lunes estuvimos en la presentación de un libro que se llama Ciudad y Salud, precisamente la Diputación de Barcelona, que lo hicieron, bueno, fue el resultado de un seminario que... que que estuvimos organizando entre y, y yo hace como un año y medio. Y entonces, pues, él también dice lo mismo, es decir, donde no alcance el andar y donde no alcance la bicicleta normal, pues la bicicleta eléctrica nos da una posibilidad más. Pero no hay que usarla por sistema, porque eso pasa, como se ha comentado antes, con los patinetes, que es el, el invento más horroroso para este tipo de cosas de postre... Los patinetes, hay un estudio, ahora no, no me acuerdo de qué año es, pero yo creo que debe de ser de hace un año y medio, se hizo unos patinentes resulta que el, el desplazamiento medio de un patinete es de 1,150, o sea, un kilómetro, 150 metros. O sea, sustituyen exactamente a los, a las, a los traslados a pie, lo cual es un absurdo increíble, es decir, es algo que debía estar penalizado. Hasta hay que hacer carriles bici, hay que hacer aceras, pero no carriles de patinetes. ¿Eh? O sea, eso debería de estar penalizado de alguna manera para que la gente fuera cambiando sus costumbres. De manera que nosotros necesitamos proximidad, complejidad y necesitamos también densidad. Si no hay densidad suficiente, pues no hay niños para ir al colegio, no hay gente para que compre en el comercio de proximidad, no hay... eso todo lo necesitamos. Necesitamos para que eso no es tan fácil de conseguir. La densidad quizás sí, pero la complejidad ya es un poco más difícil. Bueno, pues, este tipo, y luego que no estén las, los fragmentos de ciudad, a siete kilómetros de la ciudad, o a diez, o a quince. No, mire usted, que, sí, que las ciudades vayan creciendo, como han crecido toda la vida, o sea, como en coronas sucesivas, que, y que se hagan, además, de manera que esas sean, de alguna manera, barrios, vamos a hablar de barrios distintos, o como queramos llamarlo, autónomos. Bueno, eh, de esa manera, quizás pudiéramos hacer posible que la gente vaya andando en bicicleta. Digo hacer posible, no digo que con eso la gente vaya andando y en bicicleta, porque ahora mismo es complicado revertir la situación. Pero es que ahora mismo, tal y como está organizada la ciudad, eso es imposible. Entonces, los trabajos que hemos hecho nosotros, tanto en la escuela como en, en otros lugares, nos dicen que aunque tú quieras ir andando a comprar, Resulta que no puedes, porque no tienes los comercios adecuados cerca. Aunque quieras que tu hijo vaya al colegio, pues tampoco. Aunque quieras ir a un espectáculo, que es un poco más difícil, tampoco. ¿Quieres ir a una instalación deportiva? Pues tampoco. Mira, cosas tan elementales como Madrid-Río, pues si tú miras dónde están colocados los juegos de niños, por ejemplo, primero, están separados de los aparatos para que hagan ejercicio los mayores, cosa absolutamente increíble porque los niños deben de estar con los mayores. Pero es que además tenemos juegos de niños y luego aparece otro juego de niños a dos kilómetros. A dos kilómetros. Pero por Dios, es que eso no puede ser. Quiero decir con ello que tenemos que empezar a pensar la ciudad de otra manera, pensándola en salud. No pensándola solo exclusivamente en economía. Y además es que es más económico. Me acuerdo de una reunión que tuvimos hace que fue cinco años en en el azareto de Mahón, con el ministerio, y eh, hubo un médico que decía que había hecho un trabajo en el cual demostraba que teniendo una zona verde a 400 metros de la vivienda, se reducía el gasto sanitario en un 20%. ¡Wow! Eso es una barbaridad. O sea, es que, bueno, ¿por qué? Porque claro, si tienes una zona verde cercana, pues te vas andando a la zona verde, tus niños juegan allí con otros niños, se mueven, no están siempre de una pantalla, y eh, pueden ir las personas mayores también, no tienen miedo porque allí hay gente conocida, hay un montón de... Eh, total, bueno, no quiero, eh, no quiero entretener más porque me ha dicho Alfonso que son diez minutos, yo creo que ya de los diez minutos me he pasado, eh, simplemente quería decir a traer aquí que todos, realmente todos los que, estemos de, que estamos aquí estamos de acuerdo en que hay que mejorar la actividad física de la gente ahora mismo. ¿Por qué? Porque mejorando la actividad física disminuye el sobrepeso, tenemos menos problemas del sistema circulatorio, disminuyendo la contaminación. Bueno, ahora nos dicen, bueno, no hay que preocuparse. Ahora con los coches eléctricos ya no va a haber contaminación ni acústica ni contaminación. Pero claro, esa contaminación se pasará a otro lado. Yo no quiero pensar en las centrales térmicas y etcétera, donde esa electricidad se crea. Pero en cualquier caso, de, eso, de esa manera no conseguimos que la gente haga más actividad física. Se sigue yendo en coche. Entonces, tenemos que intentar conseguir que vaya o bien andando o bien en bicicleta, los sitios donde no puede llegar andando más cerca, o que vaya en bicicleta porque le gusta hacer un circuito a través de una serie de zonas verdes de proximidad, unidas entre sí, mediante eh, sistemas verdes eh, que además nos sirven de infraestructura verde y que nos sirven además para que ecológicamente aquello funcione más adecuadamente y no sean relictos aislados esas zonas verdes. Eh, bueno, simplemente quería decir eso, quería llamar la atención de que, hay que dar el paso siguiente. El paso siguiente es convencer a los responsables de organizar y construir ciudades que nos hagan ciudades para que puedan andarse por ellas y ir en bicicleta, por Dios, y que no sean ciudades solo pensadas para coches. Cuando estaba antes de Salvador Rueda, que se me ha olvidado contar, cuando Salvador Rueda decidió hacer una supermanzana y quitar toda la circulación de paso de coches por el medio, se organizaron unos, eh, unos eh, tremendos guirigáis y diciendo, bueno, pues es que esto no sé qué y tal y cual, ¿se va a organizar en todos los bordes de las manzanas una gran circulación? Pues no. Resulta que los coches, como tenían más problema para ir, pues dejaron de ir. Y no solamente no aumentó no sino que disminuyó la circulación. ¿Y qué pasó? Que por dentro de la supermanzana se pudo reverdecer, se pudo utilizar para andar, se pudo utilizar para que los niños jugaran y las personas mayores anduvieran. Tenemos que empezar a pensar de esa manera. O sea, Muchas gracias, José. organizar la ciudad de otra forma. Va, ya acabo. Muchas gracias eh, José. Como veo eh, coinciden varios elementos de las ponencias anteriores ¿no? en los temas de fomentar o aumentar la actividad eh, física, eh, transformar los entornos locales ¿no? que también comentaba eh, Ana y desde luego en bici y, y uno de los objetivos de este informe es precisamente empujar ¿no? a, las, a las administraciones responsables y, y a las políticas públicas a, a, a impulsar todas estas eh, acciones. Además, todos los elementos que, que has comentado recuerdan mucho a los fundamentos del urbanismo feminista, ¿no? y, a, y a los discursos que están generando el, el colectivo Punsis, por ejemplo, y, y otras eh, organizaciones que ponen esa vida en el centro y además eh, creen que la, los espacios multifuncionales dentro de las ciudades reducen eh, y reducen por un lado, los desplazamientos y por otro lado, aumentar la proximidad, que es una de las claves. Y con esto ya eh, damos paso a, a las personas participantes a que puedan plantear eh, sus, sus preguntas y también a, a los responsables de las exposiciones a que podáis eh, responder o interactuar entre, entre vosotros. tenéis eh, las reacciones para levantar la mano o si lo hacéis con la cámara abierta os voy dando paso. Sí, sí, Miguel. Yo, ah, bueno, yo estaba un poco a, esperando a ver si alguien decía algo, si no, pues, pues tomo yo la palabra. No es por, pues, por, por animar a lo mejor el debate. Yo me preguntaba, se ha mencionado en, en algún momento y nosotros lo hemos, lo hemos comentado, que ah, cuando estamos centrando la la mirada en la cuestión de la bicicleta, pues ahora tenemos que pensar en la bicicleta convencional y en la, y en la bicicleta eléctrica. ¿no? Y cuando estamos, que está claro, emergiendo claramente, y cuando estamos hablando de salud, por ejemplo, cuando estábamos presentando el ejercicio que habíamos hecho de, de esa hipótesis de, de cambio modal de la bicicleta, pues otra de las preguntas que nos hacíamos era, y las pautas, la, esa estimación que habíamos hecho del recorrido Cómo la, cómo, la, cómo la manejamos, porque la bicicleta eléctrica nos amplía el, el rango de acción de la bicicleta, pero, pero ya no sabemos claramente si los efectos de la salud son iguales que en la bicicleta convencional, aunque antes nos decían que, que sí, que existen estudios que, que algo aportan. Eh, no se les puede manejar, obviamente, como, o, o conceptualizar como los, los patinetes, como estaba diciendo José Pariña, pero pero no es lo mismo que pedalear, haciendo el esfuerzo físico que ello supone, es, es claro un tema a debatir, ¿no? y estaría bien a lo mejor ver qué, qué opiniones hay. María. Muy, muy buena pregunta, <ríe> la posición de la bicicleta eléctrica. Pero bueno, yo quería hacer una, una reflexión, ¿no? porque eh, se da en, en estudios sobre la movilidad escolar, ¿no? que prácticamente el 80% de los niños va caminando al colegio acompañados la mayoría vale pero van caminando sin embargo pues eh, tenemos el problema este de que el 10% que va en coche es el que mm, marca las pautas en las entradas de los colegios no entonces en ese sentido eh, dentro de las acciones de, de salud comunitaria y de salud eh, local ¿Cómo se podrían implementar esas medidas desde el Ministerio que pusieran un poco el foco en, en, la, en la reversión ¿no? de esa situación eh, de desequilibrio que se da cuando el 10% eh, maneja el espacio público? Eso una pregunta igual al Ministerio de Sanidad y después respecto a la utilidad que tienen las bicicletas eléctricas desde el punto de vista de la salud es... Mucha gente se engancha a la bicicleta desde una situación de discapacidad, ¿no? De eh, problemas articulares. Empieza con la bicicleta eléctrica y si realmente hubiera una promoción de la salud como, en, como hay en Holanda, ¿no? que realmente se pone el foco en que la gente eh, hace deporte cuando va en bicicleta. Eh, de la eléctrica mucha gente se pasa después si es consciente ¿no? de, de ese eh, valor que tiene la bicicleta convencional. Eh, tenemos muchos casos de gente que tiene que ir con bicicletas asistidas o, o gente que se va a incorporar a la bicicleta con ese uso. Y es verdad que, que bueno, una bicicleta, aunque sea eléctrica, pues también es verdad que tiene más beneficio que un coche. Entonces tenemos que ver la bicicleta eléctrica como que puede ser útil en determinadas situaciones, eh, no tanto como estar en contra y, y hacer más. Luego, la mayoría de los desplazamientos que se producen en coche, es verdad que ha habido un momento de polígonos industriales fuera, mucho desplazamiento, pero la realidad es que en nuestras ciudades compactas la mayoría de la gente se desplaza a pocos kilómetros. Entonces, ese cambio modal se podría dar si serían las circunstancias ambientales adecuadas. Entonces, eh, ahí lo dejo. Eh, hay situaciones que las tenemos. Pero... Gracias, María. Eh, luego, hago una propuesta para la pregunta de, de Miguel, pero Ana, por favor, y si quieres también responder las, las propuestas que te he hecho al final de tu intervención. Sí, eh, vamos, yo por, bueno, por comentar, voy a empezar por bici eléctrica porque es lo que ha comentado Miguel y, y lo último que ha comentado María, pero vamos, eh, realmente es eso, o sea la evidencia obviamente empieza a surgir, ¿no? por eso también lo he puesto porque eh, de hecho en este, en este informe de, de la OMS de este año era una de las novedades ¿no? que incorporaba la evidencia de, de bici eléctrica que hasta ahora no, no había tanto. ha salido también eso, un, un estudio reciente que está la referencia también en la, en la presentación, eh, sobre este tema más vinculado a actividad física, obviamente toda la evidencia surge siempre con limitaciones y en una presentación de, de 10-15 minutos que he hecho no, no he podido ahondar en ella, ¿no? pero obviamente toda pues, tiene limitaciones porque por ejemplo bueno, pues hay que valorar cómo se hace ese uso de la bici eléctrica, en qué modo de energía se utiliza la bici eléctrica cuando eh, se hace, si el uso de la bici eléctrica está suponiendo efectivamente un cambio de reparto modal de vehículo motorizado privado a bici eléctrica, eh, como ha comentado María, no es lo mismo ese, ese, eh, ese cambio en, en, el, en la movilidad que si haces un cambio eh, de bici normal a bici eléctrica, etc. ¿no? Ah. Entonces o sea, hay muchos factores, pero bueno, sí que es cierto que empieza a haber evidencia y que, y que, bueno, que como todo pues se puede hacer un buen uso de ello o un mal uso de ello, ¿no? pero sí que es cierto que la bici eléctrica está... Eh, el, el uso positivo ¿no? que se le puede estar dando es justo ese, o sea, el de personas que habían dejado de, utar, de utilizar la bicicleta por determinadas limitaciones, ya fuera por el tipo de recorrido que tenían que hacer o por limitaciones articulares, por ejemplo, como, como también ha comentado María, y ha, y ha recuperado la bicicleta eh, gracias a, a que existen de pedaleo asistido, ¿no? Eh, entonces, todos esos factores son los que hay que tener en cuenta, pero obviamente pues como, como todo elemento nuevo hay que, ir, hay que ir analizando la evidencia poco a poco y, bueno, y, y con las limitaciones que, que ello conlleva ¿no? cuando, cuando empieza a surgir eh, evidencia y todavía sigue habiendo muchas lagunas de, de conocimiento. Eh, pero bueno, sí, sí como novedad está ya empezando a, a salir toda esa... Toda esa evidencia. Eh, respecto a, a movilidad activa al cole, ¿no? como, como también había comentado eh, María, eh, bueno, pues nosotros dentro de muchas de las líneas de trabajo tenemos una línea de trabajo de promoción de la salud en la escuela que obviamente trabajamos con, de la mano del Ministerio de Educación eh, y, y bueno, pues es, sí que dentro de esa, de esa línea y de ese... Eh, pues, desarrollo de, de escuelas promotoras en, en, en el ámbito de la Escuela Promotora de la Salud, o sea, es un enfoque muy integral eh, de escuela, ¿no?, donde se tienen en cuenta eh, justo eso, o sea, incorporar de forma integral a, a todo el centro educativo eh, pues aspectos que, que permitan eh, mejorar la salud de, de la comunidad educativa y la movilidad activa es eh, cole, obviamente, es una de ellas, ¿no? Qué pasa en concreto también con esta actuación, que no solamente es un, es un tema en el que está involucrado educación, sino que también está involucrado pues el, entorno, o sea, el entorno local, las entidades locales, con todos los eh, distintos sectores de la propia entidad local. ¿no? O sea, pues medio ambiente, tráfico, eh, urbanismo, transporte, etc. Pero vamos, sí que, bueno, pues poco a poco eh, bueno, pues, eh, se, va, se va avanzando, o sea, de hecho estamos... Eh, ahora, bueno, pues ya en, en las fases finales para tener una, una guía, por ejemplo, para eh, promover, eh, bueno, pues, para promover es la movilidad activa eh, al cole, ¿no? que puedan eh, desarrollar desde centros educativos, desde entidades locales, que eh, en breve esperamos tenerla, tenerla ya disponible. Y bueno, pues eh, poco a poco, no deja de ser obviamente un, un cambio de, o sea, eh, todos estos cambios están... Eh, es, probablemente es la complejidad ¿no? de todo lo que estamos tratando, como he dicho, está todo muy interrelacionado, o sea, es muy difícil hacer un cambio en movilidad activa al cole si no haces un cambio en movilidad activa en general, o sea, la, no, no, no, es, no es algo que está ahí eh, en, su, en su nicho y que no tiene relación con todo lo demás, ¿no? sino que al final eh, pues afecta la cultura de, que, que se tenga, eh, lo que se tenga asociado a ir caminando, a ir en bici o a ir en coche... Eh, y por supuesto toda la parte de, de entorno local ¿no? donde yo no he, no he entrado tanto en detalle además sabiendo que, que, sabiendo que eh, José Fariña iba a hacerlo muchísimo mejor de lo que yo lo pudiera hacer y, pero es que es importantísimo, o sea por mucho que lo que comentaba antes las opciones más saludables tienen que ser las más fáciles y por mucho que yo quiera eh, ir andando al cole, tengo que cruzar cuatro autovías, eh, dar, además no tengo un camino recto porque tengo que estar cambiando de acera cada dos por tres para cruzar por distintos pasos de, de peatones y eh, hay sitios donde no tengo semáforo y tengo a lo mejor que dar una vuelta para cruzar por el semáforo, etcétera, pues a lo mejor acabo no yendo caminando. ¿no? O sea, que es que todo eso es, es muy relevante porque al final es lo que determina las... Que, que la gente pueda elegir unas opciones u otras y, y en movilidad es esencial, lo, lo vemos a diario. Eh, con lo cual eh, todo lo relacionado con, con movilidad activa al cole está muy imbricado eh, justo eso, el, el, el sector local y, y luego pues, todas las iniciativas que desde el centro educativo se puedan eh, llevar a cabo y eh, si mal no recuerdo laura me habías comentado bueno, lo, de la, sí, lo de la directiva de, de contaminación del aire bueno enten, de calidad del aire imagino que, que entendéis que el ministerio es un eh, es bastante grande tiene todo tipo de eh, tiene bastantes centros eh, directivos unidades etcétera o sea yo desde mi unidad no eh, no llevo ciertos temas directamente, eh, pero vamos, sí, sí entiendo, sí entiendo la, bueno, pues la, la, lo que comentas ¿no? eh, en ese sentido. Y luego en cuanto a evaluación de, de impacto en salud, ¿no? que has comentado, o sea que también está muy relacionado con, bueno, pues con todo esto de, de la importancia que tiene salud en, que tiene salud en, el, en el resto de sectores ¿no? y cómo está todo... Eh, Interrelacionado pues efectivamente la evaluación de impacto y también estamos intentando eh, avanzar en esa línea, ¿no? O sea, en, en, eh, en poder desarrollar eh, el artículo que ya tenemos en la Ley General de Salud Pública de evaluación de impacto de las políticas y, y poder desarrollarlo, ¿no? Y donde por supuesto, la, vamos, se podría evaluar la estrategia de la bicicleta y, y cualquier otra... Um, en cualquier otra estrategia que, que finalmente tiene impacto en salud, ¿no? Y en la estrategia de la bicicleta, además, desde el Ministerio de Sanidad, participamos en ella. O sea que, que en ese sentido no, le, le veo lo veo, vamos, lo veo interesante. Muchas gracias, Ana. Sí, eh, de Laura, hecho, eh, aprovecho. Laura, quería decir una cosa. Es sí, que... un segundo, José. <ríe> eh, eh, gracias, Ana. Eh, con, con esto, eh, con la, la guía de movilidad activa que has comentado para centros educativos y ayuntamientos, eh, toda nuestra disposición para participar o colaborar en una revisión de la misma, porque creemos que el, eh, la, la experiencia de las usuarias aporta... Eh, a un elemento que desde las administraciones eh, públicas es complejo eh, que elaboréis que y, y para el resto de, de acciones y recordar también en este marco que ese, ese impulso a los caminos escolares ya no es solo una cuestión de voluntad, sino que está recogido en el artículo 110 de la, de la LOMLOE, donde dice que las administraciones educativas garantizarán los caminos escolares ¿no? entonces que, que es imperativo hay que por supuesto eh, impulsarlo y, y respetarlo y además la entendemos como una palanca para eh, ese cambio cultural del que hablabas, ¿no, Ana? Por eso es, eh, no, es que, no es que sea eh, sectorial, sino que para nosotros es estratégica y, y cautiva, ¿no? Es, es un entorno en el que vamos a poder eh, interactuar con la población en su conjunto, por eso es tan estratégica. Eh, José. Si no, era simplemente decir que al oír a Ana... Me acordé que se me había olvidado decir la tercera, la tercera cosa que tenían que cumplir. La primera complejidad, la segunda era densidad y la tercera era confort y seguridad. Claro, sin, sin esas tres es imposible, pero ya ha dicho Ana lo del confort, que, que claro, que es, que es fundamental, confort y seguridad. Si la gente no está segura, pues no va y si no está confortable, pues tampoco. O sea, que eso está claro. Y después, respecto a los caminos escolares, Ahora, sí, se está empezando a sustituir los autobuses por coches particulares. <risa> Quiero decir, que si uno va a la entrada de un colegio, se puede dar cuenta de cómo van los alumnos al colegio. No Dirección más. opuesta, ¿no? A lo planteado. O sea que habría que, eso que darle muchas vueltas y ver de verdad qué es lo que sucede. Pero bueno, no, simplemente era una broma, no quería. Muchísimas gracias, Muchísimas José. Eh, José Ángel... Bueno, eh, hola a las personas que antes no hemos saludado. Eh, mi intervención en relación a la, a la compañera del Ministerio de Sanidad, eh, igual os parece una barbaridad lo que voy a decir, pero es que no veo una otra manera, cuando hay municipios eh, desde lo local, que, te, que vemos que tiene tanta importancia para la potenciación de esos modos de movilidad activos, bicicleta y, y andar al, al cole, hay municipios que se lo han creído, lo, han entendido la necesidad de potenciarlos y ponen muchísimos medios, tanto materiales como humanos, para, para ponerlos en marcha. Pero hay partes de España, sabéis, que como por ejemplo la comunidad autónoma de la región murciana, que tanto políticos y política a nivel regional como a nivel local, ayuntamiento de Cartagena, por ejemplo, pues no lo entienden. Estamos demandando muchísimos años que se pongan en marcha ese tipo de programas que son fundamentales y como no se consigue, yo voy a lanzar una pregunta a Ana, eh, que sé que ella no tiene ninguna capacidad, pero que esté en vuestras mentes por si en algún momento se podría trabajar. Y es un poco una llamada de auxilio, a ver si se pudiera hacer algún tipo de convenio desde el Ministerio de Sanidad con, eh, a nivel de Conbici, con las organizaciones que participamos, que somos miembros eh, de Conbici para que allá donde hayan personas con, eh, con interés, con inquietud, para potenciar ese tipo de, de, de programas educativos, pues que se pudiera hacer algún tipo de convenio para allá que esos ayuntamientos, lo local no lo hace, que se pudiera hacer a través de organizaciones que sí tenemos clarísimo que hay que potenciarlo y urgentemente. No sé si queda clara mi pregunta, Ana, eh, pero bueno… Sí, muchas gracias. Eh, vamos, eh, nosotros de, de hecho todo lo que he comentado de promoción de la salud en el entorno local, igual que lo he comentado antes con edu con, con la parte de escuelas, eh, no lo trabajamos solos. ¿no? O sea, realmente no, nos creemos esto de que hay que trabajar de forma intersectorial y, y todo lo relacionado con esto lo trabajamos eh, bueno pues muy de la mano de, de la FEM con la que tenemos un convenio. Y vamos pues, bueno, poco a poco trabajando todos los eh, aspectos relacionados con la promoción de la salud en el entorno local donde la movilidad activa efectivamente tiene una parte muy importante ¿no? y por eso además en los últimos años pues, hemos hecho eh, dos guías relacionadas con, con urbanismo y, y salud, eh, como he comentado antes, ¿no? con, con José Fariña y, y otras personas más de, de, la, de, su, misma, de, la, de su escuela. Y, y bueno, pues vamos eh, avanzando. Hay que, o sea, queda mucho por hacer, eh, pero también, bueno, pues se va, se va poco a poco eh, avanzando. Desde luego, bueno, encantados de, de colaborar, lo tendremos en cuenta para, para ver de, de qué manera... Eh, podemos, eh, podemos potenciarlo ¿no? incluso en el propio marco de la estrategia estatal de la bicicleta donde, donde ya estamos eh, involucrados y bueno, pues, no, nos lo apuntamos eh, dentro, de, dentro, de nuestra, dentro de nuestras tareas pues, para, para intentar potenciar eh, en la medida de lo posible eh, la, la colaboración. Gracias, gracias eh, José Ángel, gracias Ana. Eh, volvemos a la pregunta que había hecho eh, Miguel ¿no? de cómo medimos ese, ese impacto que ha quedado tan, tan diminuto y yo quiero hacer referencia ahí en, en, a dos elementos. Uno es que en la sesión anterior cuando estábamos viendo el impacto medioambiental de la bicicleta, la diferencia entre el impacto eh, de la bicicleta y de la bicicleta eléctrica, eh, era muy bajo, ¿no? Y además, respecto a las emisiones eh, globales, eh, vimos que podemos afirmar que tenemos un impacto, pero que es muy pequeño, ¿no? Eh, mientras que el resto del sector eh, se está poniendo etiquetas de cero emisiones. Eh, somos sostenibles, ¿no? Eh, y, y, y nosotras estamos haciendo este proceso de, de autocrítica, ¿no? Entonces, ahí para... Eh, evaluar cuál es el impacto real de que la bicicleta se, se, se esté utilizando, o se esté generando un trasvase modal eh, que engrose el, el núcleo duro de movilidad activa y transporte público, ¿no? eh, lo midamos al revés. Y es que midamos no el uso, sino el desuso. Me explico. Los kilómetros... Eh, que, que nos hemos ahorrado de coches o el número de compras de coches eh, que han reducido, ¿no? o familias que han dejado de tener un coche porque tienen una bicicleta de carga ¿no? yo sé que eso ahora mismo es complejo de, de, de calcular y no es, no es un reto para el informe pero sí que eh, bueno eh, veamos eso no. O, o a mí lo que me ha venido a la cabeza es cómo la bicicleta reduce o tiene esa capacidad de trasvasar las externalidades, todo el conjunto de externalidades de los vehículos a motor cuando realmente sustituye en todas las áreas al, al uso del vehículo a motor, pues a través de la intermodalidad, a través de, del uso de, de la propia bicicleta. Eso es lo que eh, a mí me viene a la cabeza, Miguel. Eh, no sé si hay alguna intervención más sobre el tema este que estás comentando vale muchas veces en la economía familiar eh, el tener un coche tiene mucho peso, sobre todo en familias con muy poco eh, con, una, con poco dinero a final de mes entonces eso, aunque no queramos contar las cosas en economía el poder disponer de un poquito de dinero en la familia para otras cosas puede redundar en, una, en mejor salud. Depende de lo que te gastes en dinero, pero quiero decir, ¿vale? O sea, el cálculo de lo que se gastan las familias en mantener un coche, igual para lo poco que lo utilizan, también es un beneficio que se puede obtener. Sí, de hecho, hemos comentado en otras eh, sesiones que en los barrios el nivel de renta es eh, directamente proporcional al número de, de vehículos matriculados en esos, en esos barrios. Y es uno de los indicadores que se utilizan en los informes vinculados a la Agenda 2030 para, para estudiar ¿no? el, el nivel de vida. Uno de los indicadores es bueno, que si hay capacidad dentro de las familias para tener coche o no cuando eh, la, la calidad de vida es inversamente eh, es inversa proporcionalmente a tenerlo, ¿no? a, a, a tenerlo y a tener que mantenerlo, a hacer frente a las reparaciones, eh, etc. Sí, un elemento que, te, que tendremos que, que ver, ¿no? cómo se incorpora al, al informe, pero que sí que esos datos de, de contraste pueden, pueden aportar teniendo claro que las protagonistas, y en este caso hablo en plural porque va a ser las protagonistas son las bicicletas, ¿no? sean eh, del tipo que sean y, y ya, estén eh, aportando a nuestras ciudades esos elementos que, que destacaba eh, José, que son la proximidad, la densidad. Y el confort y la seguridad con la que las personas que la, que la usamos nos movemos en nuestras ciudades y además lo movemos como un derecho, ¿no? Que nos da acceso eh, a, a otros derechos, que es un poco el marco que también estamos transmitiendo a las administraciones eh, para la ley de movilidad sostenible y para la estrategia estatal de la bicicleta. Así que eh, aquí quedan nuestros compromisos y nuestro eh, ofrecimiento al, al Ministerio de, de Sanidad. Agradecer a los compañeros de GA21 como siempre por su implicación con el, con el informe y con estos talleres, eh, a Ana Gil, a José Fariña, a la compañera Iria que ha estado en la parte técnica toda la sesión y en las, y en las anteriores y, y nos vemos en la siguiente ¿vale? porque bueno, todavía nos quedan eh, talleres y, y seguimos elaborando estas cuentas de la bicicleta. Muchas gracias. Muchas gracias.